Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero mostrar, quiero enseñar porque la mayoría de los cables como estos con tres patitas tienen tres cables acá La gente por ahí se encuentra que cortan los cables y no saben cómo cómo es el, el tema de la conexión Tenemos tres cables Celeste marrón y verde este verde viene verde con amarillo sería un, un color bicolor por así decirlo ya o sea que este cable es el descarga tierra cuando vamos a usar lo único que vamos a usar para un artefacto que no requiera eh, lo que sería descarga tierra va a ser estos dos el celeste y el marrón ya que tenemos positivo por un lado y negativo por el otro bien ya cuando tenemos algún artefacto que requiera conexión a descarga tierra sí o si sí vamos a utilizar este cable que es el verde o bicolor verde y amarillo este iría conectado al chasis de lo que sería el aparato por ejemplo un ventilador un microondas o un horno eléctrico esto iría por la chapa la chapa el armazón del aparato y después tenemos las conexiones negativo positivo que sería negativo y positivo y lo que sería descarga tierra bien otra cosita que quería explicarle o contarle o comentarle por ahí se habrán preguntado por qué esta patita es más grande que las del positivo y negativo como verán si yo pongo ahí ahí se nota la diferencia de que esta patita es más grande bien nosotros cuando tenemos la, o sea, la instalación de casa tenemos positivo, negativo y con descarga tierra. ¿Qué hace la, desca la descarga tierra? Como la palabra, la palabra lo dice, descarga tierra. Un artefacto cuando está en cortocircuito o está haciendo masa por lo que sería el artefacto, el chasis del aparato, en este caso por ejemplo un ventilador. Lo que hace el aparato es estar con corriente, pero si tenemos la descarga tierra conectada, automáticamente el aparato se descarga, o sea, se descarga, si muy bien dicho, se descarga por la descarga tierra que sería este cable. ¿Y qué hacemos? Nosotros cuando enchufamos en el toma corriente, lo primero que, que se enchufa es esto o sea, no es lo primero que se enchufa, yo al conectador lo conecto no es que pongo primero destinado, no, no ya sin querer, queriendo, como quien dice ya lo hicieron a propósito para ese caso, para que para que cuando nosotros conectemos el artefacto primero se conecte esta patita y si el artefacto tiene alguna avería o alguna masa, como le dije, que está haciendo rozando un cable automáticamente va a saltar el disyuntor sin, sin salvo caso en casa tenemos un disyuntor. Conectamos y lo primero que toca es la descarga tierra. Hace descarga tierra y automáticamente el disyuntor salta Pero bueno gente, solamente les quería comentar ese tema, ya que por ahí hay gente que se pregunta por qué trae la descarga tierra o por qué este pin es más grande que los otros dos. Otra oh, por ahí gente yo le digo, desconecta el cable o se le desconecta y dice, uh, ¿dónde va conectado? En este caso, negativo, positivo y en salvo caso, descarga tierra. Bueno gente, espero que les haya servido, les haya gustado el video. Y si fue así, les agradecería que le den me gusta. Se pueden suscribir y lo pueden compartir al video. Bueno gente, hasta el próximo video.